Las nueces contienen ácidos grasos omega-3 y omega-6, los cuales son esenciales para la función cerebral. Consumir nueces regularmente puede ayudar a mejorar la memoria y la capacidad de aprendizaje. Reduce el estrés y la ansiedad. Las nueces contienen magnesio, un mineral que ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad. Además, también contienen triptófano, un aminoácido que ayuda a producir serotonina, una sustancia química en el cerebro que nos hace sentir felices y relajados. Mejora la salud del corazón. Las nueces contienen grasas saludables que ayudan a reducir los niveles de colesterol y a mantener la salud del corazón. Un corazón sano es importante para una buena salud mental. Ayuda a prevenir enfermedades mentales. Debido a su alto contenido de antioxidantes, las nueces pueden ayudar a prevenir enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad y el Alzheimer. Mejora el sueño. Las nueces contienen melatonina, una sustancia química que ayuda a regular el sueño. Comer nueces antes de dormir puede ayudarte a dormir mejor y a despertar con más energía.